excelente para tu corazón, para tus músculos, porque esta clase en particular vamos a trabajar también muscularmente, pero ya te digo, con una frecuencia cardíaca un poquito más elevada. Va a ser breve, pero bastante intensa, así que ¿qué tenés que tener agua. Nada más, porque ni siquiera hoy vamos a hacer trabajo de piso, va a estar todo arriba, incluso nuestra elongación. ¿Listo? ¿Están listos? Dale, Vamos. Ok, acá estamos y nos vamos a empezar a mover. Vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar con la entrada en calor. Hombros atrás. ¿Vale? Subimos un poquito más. Ahí va. Hombros atrás. Eso, adelante. Manos en los hombros. Círculos con los codos. Hacia atrás. Dale, este es tu momento círculos hacia adelante de nuevo hacia atrás de nuevo hacia adelante ok, voy a un costado y al otro fíjate que acompaño con las piernas y ahora estiro brazo eso sigue Ok, me quedo acá, bajo y el hombro, subo el brazo abajo y estiro. Voy para el otro lado brazo bajo, en ok, me voy al centro bajo, las bajo, bajo, y subo cola eso bajo, bajo, bajo, manos en las rodillas subo el dorso, presiono con las manos hacia afuera Bajo ombro. Voy para otra. De nuevo. Otra vez. Ok. Nos empezamos a probar de a poquito. ¿Quién? Ok. Abro piernas. Con un círculo bueno, hacia sí, el cambio. Eso y ahora me voy a ir hacia adentro. Eso. Dejo de nuevo. Ok. Hacia los puntados. Juntas de los pies. Hacia adelante, el torso derecho. Las rodillas acompañan la dirección de la punta del pie. Vamos a poner un poquito más de ritmo. Prote el centro. ¿Sigue? Lo dices arriba. ¿Eso? ¿Sigue? Ok, me voy a hacer los costados. Sigo con los talones a la cola. Para que te sirva el cardio. Para liberar endorfinas dolor. ¿Sigue? y los brazos chicos un lado y hacia el otro. Ok, una tira de apoyo. La otra de atrás y vuelve. Pero mucho más rápido, ¿Sigue? Me voy abajo. Bajo. Hizo es una estocada Acordate. En los ángulos. Son recto. Un se cortado si lo veías. Semi flexionada. Sigue. Mirá lo que se viene. Me voy con una sentadilla y bajo. Bajo y subo. Hice una sentadilla, y empiezo a estar en el centro. Sigue. Ok. Punto. Thank <laughs> ¡Suscríbete que elegí. es una forma que trabaja bastante muscularmente. Ok, punto, de nuevo. ¿Ves? Okay. Pero no bajar el ritmo en ningún momento. Le voy arriba. La de apoyo no se tira, está un poquito... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dale. Me parece tan fácil. ¿Cómo puede ser? ¿Viste? arriba. Dale. Vamos. Sigue. Dale, ya lo tenemos. Uh. Vamos a dejar descansar las piernas en cuanto trabajo duro muscular. Se van a seguir moviendo. Se con estas manos activas. Pero vamos a poner el foco ahora en los brazos. Y abre y cierro. Eso. Fíjate que llevo un ritmo bastante rápido. Ok. Bajo y subo. Los codos están a flexionados. Son vuelos... Laterales, sin peso Con una velocidad Ok, me voy arriba Las piernas se siguen moviendo Pero no están haciendo en este momento Un esfuerzo Sigue Ok Cambio de ejercicio Abre y cierro Y con codos Vamos a repetir toda la ronda. Abre y cierro. Sigue. Sigue. Bajo y subo. Y. Dale. Muy sencillo. Tienes que sostenerlo. Dale. Sigue. Me voy arriba. Ponele pilas, vamos. Dale que nos queda una vueltita más. Y tira. Y cierro y abro de nuevo. Sigue. Sigue. Ok, bajo y subo. 3, 2, 1 y va. estas vueltitas arriba, dale sigue sigue un poco más ok, cierro y abro dale, dale, dale, dale ya lo tenemos ya vamos a cambiar de ejercicio y en estos que vienen se involucran un poco más las piernas nuevamente Ok, subo, subo, hago un hacia atrás y subo brazos. Sigue. Sigue. Me quedo en el centro. Los brazos suben y bajan. Las puntas de los pies están hacia adelante. El peso del cuerpo va hacia un lado y hacia el otro. Oh. Tienes tocadas, brazos para adelante vuelta. ¿Eso? Sigue. Un poco más. Y quedas en el centro. De un lado y este, otro. Y bajo. Y subo. Ok, y ahora batidora. Bajo y subo. Dale. Y bajo, y subo, y bajo. Dale. Sigue, sigue, ok. Subo rodillas ahora ya. Cuando baja todo, ahí, dale, sigue, sigue, ok. Quédate al centro, brazos. Totalmente inmóvil. Ok, se arrolla mis piernas. Repetido este, dale. Sigue. Se arrolla las piernas. De nuevo, el último. Volvemos al primero. Vas. Eso. Puro abdomen. Ok, subo. Y bajo. Poner una sentadilla en el medio. De rey abrindo. Vamos a cambiar. Quédate no ahí. No te detengas. Dale, es importante. Vamos a ir con el codo ahora la rodilla contraria. Dale. Sigue. Fíjate que sube la rodilla y el codo se acerca y el torso gira. Dale. Un poco más. Ok. estira la pierna. Lo mismo, pero con pierna estirada. Sigue. Sigue. Me voy. Con un solo lado. Eso. Vuelvo primero. Cruzo. Uh. Se siente. Un poco más. Seguirá. vamos a usar un poquito más de este. ¿Sigue? Eso. Ok, ahora estiramos. Me voy a la punta del pie. Sigue. Dale, no flojés. Ok, nos vamos a ir con las rodillas que suben. Primero por un lado. Decimos rechés. Ahí. Dale. Dale, se este Vamos. ¡Cerca! ¡Volvemos al primero! vamos, sigue, ok, abrí, dale que es el final, tijeras, de nuevo se Fuimos de menos a más Trabajamos también muscularmente Y ahora lo que vamos a hacer Es nuestra elongación Ok Vamos a hacer esta elongación breve Pero que te va a servir Y la vamos a hacer Desde arriba Vamos a poner nuestra música Ok Y ahí estamos Ok Siempre que termines un trabajo cardio, este fue de una intensidad intermedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos también muscularmente. Ok, abrí el apoyo. Siempre que terminas un trabajo cardio, busca bajar de a poco. ¿sí? Vamos a ir con el apoyo abierto y vamos a ir con el torso. Con la columna bien estirada hacia arriba, vértebra por vértebra, y como si en la cadera tuvieras una bisagra, esa columna que no colapse, que no se haga redondita, sino en esa posición derechita va a bajar. La mirada hacia el frente la llevas hasta tu máximo. Ok. Cuando llegas a tu máximo, inhalas y exhalas. Las rodillas pueden estar apenitas flexionadas, esa le va a dar más posibilidades a tu cadera de estar libre. Entonces, llegaste a tu máximo, inhalá, exhalá, fíjate si podés bajar un poco más, si podés tocar el piso mejor. Y cuando llegas a tu máximo, ahí bajas la cabeza, la soltás. ¿Ok? Ahora vamos a caminar hacia un lado, Pone las puntas alineadas, una adelante de la otra, y... Con las piernas estiradas, buscas que el torso se pega a la pierna de adelante. Nuevamente, vibras la cabeza. Desde esta posición, vas a llevar el peso hacia atrás, la rodilla de atrás, reflexionás y elevás la punta del pie. Estás estirando toda la cadena posterior de esa pie. Volvés a apoyar el pie y ahora lo que vas a hacer. Y llevar la pierna de atrás lo más atrás que puedas apoyas la rodilla no te tiene que doblar porque es un apoyo muy suave no es que estás haciendo fuerza con la rodilla el torso lo enderezas y la cadera la llevas hacia abajo ahí en las psoas todos los trabajos de elevación de piernas y uh, los que son incluso hacia adentro Trabaja mucho soas. te recomiendo que lo hagamos. Ok, subimos, nos vamos al otro lado y entonces bajas el torso, tratas de que se pegue a la pierna, liberas la cabeza, inhalas, exhalas. Ok, la pierna de adelante bien extendida, la de atrás la flexionas y elevas la punta del pie. Volves al centro y ahora lo que llevas atrás es la pierna de atrás, bien atrás. Y ahí te apoyas y bajas la cadera. Ok. Apoyas nuevamente las manos. Vuelves al centro. Subís. Y ahora vamos a ir con los hombros hacia atrás. Y hacia adelante. Y lo que te voy a pedir ahora es que pongas una pierna como si seas un 4. Puedes agarrarte de algún lugar si necesitas estabilidad. Y lo que vas a hacer ahora con el torso bien derecho, buscas un punto de equilibrio de la mirada y de las manos. Y bajas la cola. Es de piramidal. y ahora vas a llevar el talón a la cola juntas las rodillas y la cadera nuevamente la llevas hacia adelante esto es lo más cuádriceps divino vamos con la otra entonces haces un 4 y bajas equilibrio y si no te agarrás de algún lugar vuelve a subir recordá que Ozde te apunta eh, las piernas buscando el equilibrio y lleva la cadera hacia adelante recordá que Ozde en su canal de Youtube tiene un montón de clases que hace junto con Sport Club y podés hacerte todo un plan de entrenamiento porque tenés clases de stretching, clases de yoga ok clases de um, GAP de todo Así que busca, armate un combo en donde puedas practicar tu flexibilidad, tu parte cardio, tu parte de entrenamiento muscular. Ok, vamos a ir con un brazo adelante, los dedos hacia abajo, todos los dedos, ¿sí? ¿El gordito? Que lo dejamos afuera, no, pobre. de dale. Y ahora nos vamos a elongar, a elongar hombro. Cuando hacemos esto tenemos la tendencia que el hombro se lleva a, arriba y se contractura el cuello. Ubicalo abajo. vamos a llevar esa, ese brazo por detrás puedes acompañar con la pierna y a, al margen de estirar tríceps, también estás estirando toda la parte intercostal ok, afloja. nos vamos con el otro brazo perfecto adelante ok, vamos ahora atrás y llevo la pierna por detrás. Divino, ahora desde esa posición la mano la colocas en la oreja. Suavemente dejas caer el peso del brazo y la oreja se intenta pegar con el hombro. Ahora voy a llevar la mirada hacia abajo en diagonal y la mano la posiciono en la parte posterior de la cabeza. Excelente, vamos con el otro lado. Mirada hacia abajo. Las dos manos atrás. Inhala, exhala. Y ahora vas a hacer una inhalación profunda de abajo hacia arriba. Bien profunda, estira y afloja. Shh. Vamos de nuevo. Que todo lo bueno llegue, que todo lo malo se vaya. Bravo, chicos, muchísimas gracias por estar una vez más en una de mis clases. Todos los comentarios son bienvenidos, los tomo como eh, una crítica constructiva, así que o pedidos o lo que necesiten, lo escriben abajo. Muchísimas gracias, Sport Club, como siempre, y a vos de por confiar en mi trabajo. Espero que les haya gustado esta clase breve, cardio, la podés sumar con otros entrenamientos, te lo recomiendo. ¿Para qué te sirve? Para mantener tu eh, corazón sano, tu parte cardiovascular sana y también si la combinas con otros ejercicios puede ayudarte mucho a tu descenso de peso si estás en este plan. Así que no dejes de consultar acá abajo todo lo que necesites y nos vemos en nuestro próximo entrenamiento. Muchísimas gracias.